tema de las casas de apuestas y, y las apuestas online, porque pues, consideramos que es un problema grave que están viviendo nuestras ciudades, nuestros barrios más desfavorecidos especialmente y hay que pues, luchar activamente contra un contra problema que afecta a la economía de muchísimas familias y que genera pues, ludopatía en, en personas habitualmente muy, muy jóvenes. Hay, hay dos datos, que a mí me parecen especialmente preocupantes, el primero es que eh, pues el 36% de las personas que se enganchan o bien a las casas de apuestas físicas o bien a las apuestas online tienen menos de 18 años. Es decir, la gente se engancha a estas apuestas siendo menor de edad. Y el segundo dato que me parece también muy preocupante es que de 2013 a 2017 las apuestas en las casas de apuestas físicas, en las que vemos en nuestros barrios, en Aragón, han pasado de 27 millones de euros al año a 63 millones de euros al año. Se ha más que duplicado la cantidad de dinero que la gente pues, se deja en estos, en estos lugares. Pensamos que es una lacra. Hay quien compara... Este tipo, de, este tipo de adicciones con lo que vivió nuestro país en los años 80 con, con las drogas en los, barrios, en los barrios populares y desde Podemos estamos decididos a frenar esta sangría que deja en bancarrota a muchísimas familias, familias humildes y por eso en el programa electoral pues llevamos una serie de medidas que sería desde nuestro punto de vista muy importante implementar. La, la primera medida tiene que ver con las horas de operación de este tipo de establecimientos. Nosotros decimos que tienen que abrir a las 10 de la noche por, por el tipo de actividad que llevan, que llevan a cabo. La segunda medida, muy importante también, especialmente para las apuestas online, es equiparar su publicidad a la publicidad del tabaco o, de, o del alcohol de alta graduación. No vemos publicidad de tabaco en la televisión, no vemos publicidad de alcohol de alta graduación en según, en según qué espacios y sin embargo estamos siendo bombardeados permanentemente en la televisión con, pues, con publicidad de casas de apuestas online tanto así que el 75% de, de los equipos de fútbol de, de la liga pues, están patrocinados por, por casas de apuestas eh, también decimos que las casas de apuestas tienen que tener indicaciones, anuncios como tienen las cajetillas de, de tabaco indicando a, a los usuarios que puede afectar a su, a su salud. También planteamos distancias mínimas entre estos establecimientos y los, centros, y los centros escolares. Y por último hacemos un planteamiento de aumento de las tasas, de aumento de los impuestos que pagan este tipo de negocios para que así pues, se pueda sufragar gastos sanitarios que se deriva pues, de las personas que se enganchan a las apuestas y que acaban teniendo problemas de, de ludopatía. nos parece un tema muy importante, nos parece que están haciendo mucho daño a, a la gente en los barrios populares y a la gente más, más humilde y estamos determinados, pues si gobernamos, a luchar de frente contra este tipo de, contra este tipo de, de negocios. Y sin más, le paso la palabra a Carlos Jamarra. ...para que explique lo que hemos hecho en las Cortes de Aragón pues en, estos, en estos últimos años en este, en este tema. Si hubo alguna lucha contra este problema que desde luego está afectando a muchísimas familias... ...con consecuencias desastrosas, tanto económicas como, como emocionales... ¿no? ...y que afectan tanto a su persona como, eh, como digo, al entorno familiar, al, al laboral y, y al social... Eh, una de las cuestiones que hemos reclamado en Aragón, además, es una iniciativa que salió aprobada, pero lamentablemente el gobierno de Aragón no la ha puesto en marcha, es eh, restringir la publicidad de las apuestas deportivas en los medios de comunicación. Evidentemente, estamos hablando del de ámbito autonómico aragonés. Pero desde aquí hay un montón de medios de comunicación que tienen sede y difusión en Aragón, tanto de prensa escrita como, como de radio, incluso algunas televisiones también locales, que desde luego se podía evitar que echaran publicidad en, de las apuestas deportivas. Hay que recordar que Aragón tiene competencias eh, plenas en, en materia de publicidad y también de apuestas, por lo tanto, es verdad. Que habría cuestiones más complicadas, como serían emisiones pues, eh, nacionales o, o, o, o por Internet, pero los medios de comunicación aragoneses se ha aprobado en las Cortes de Aragón, aunque con el cumplimiento del Partido eh, Socialista en gobierno de, la de aragonesista, no han puesto en práctica esta medida. Otra de las medidas que hemos puesto y que también se aprobaron y que, también, eh, que tampoco se han cumplido es, eh, bueno que hacer, un, hacer limitaciones a la hora de, esta, de dar nuevas licencias a las casas de apuestas. Es decir, no puede ser que haya, en Según Caballeros una concentración eh, que yo te daría como dramática de este tipo de, de salones y que en muchas ocasiones están eh, muy cercanos a los, a los centros educativos. Eh, hemos pedido también otro tipo de medidas, como que el registro de, de autoprohibidos donde una persona que, que es consciente del problema que tiene se puede hacer de manera también eh, telemática, se puede hacer desde el ordenador de casa y no tenga que pasar a algunos eh, pues ese trago de ir presencialmente a los lugares habilitados para ello, que básicamente son el Gobierno de Aragón y, la, y, la, y lo que tiene que ver también con la Dirección General eh, de Interior y, y la unidad escrita de policía eh, aragonesa y, y, por lo tanto, son medidas en las que hemos insistido. Y una cuestión importante que querría remarcar es que la nueva ley de deporte de Aragón, ley de deporte y actividad física, se aprobó con una cuestión muy importante y es que no pudiera haber publicidad en, en, ni patrocinio en cualquier tipo de espectáculo deportivo de apuestas deportivas, es decir, ni en vallas, ni en complementos publicitarios, ni en las equipaciones, ni en las equipaciones de los equipos. Es una cuestión que de momento no está cumpliendo, es una cuestión que ha saltado al ámbito estatal, al ámbito nacional y que el, gobierno, el actual gobierno en funciones socialistas ya ha manifestado que o bien lo piensa frenar o lo piensa recurrir de alguna manera. Por lo tanto, creemos eh, que es un tema lo suficientemente importante para prestarle la atención debida porque sí que es un problema que está afectando a una cantidad importante de jóvenes. Y además, eh, yo creo que eso lo estamos viendo los el punto de vista. Es un problema que es muy difícil también de, de manifestar o de visibilizar, pero desde luego es un problema que es tremendo y que está afectando fundamentalmente a la gente